Hola que tal amigos de, de YouTube, espero que esté bastante muy. Hoy les traigo un pase de modelos V colombianas, modelos Hot y de Instagram. nunca los traemos. Sale una carpeta igual a esta. Aquí no aparecerán las, las colombianas, cantorras y eso. Todo igualizada en VAPI. Y bueno... Calentorras... todos calentorras... Bueno, espero que... Cuando haya gustado, un buen like al vídeo por si les gusta... Y descargar... La foto... ¿Eh? Ah, qué Mm... se teo,